del mundo sobre su país. Entonces, pues primero en este mapa del mundo me podrían situar a, a México. ¿Para claro. esta parte? Sí, sí, México. O sea, porque... ¿De dónde hasta dónde es México? Ah, ok. Míralo, el amarillo. Amarillo, sí, sí, muy bien. Listo, ¿saben cuál es la capital de México? De, México de... Sí, de Sí, muy bien. Eh, ¿Saben más o menos cuántos habitantes tiene el país de México? Más que Colombia o menos que sí, Colombia? Sí, como tres veces más que Colombia. Eh, ¿Saben más o menos de gastronomía mexicana, la comida mexicana? ¿Y lo más común de ellos? ¿No que no conocen como que los tipos de fritos, los tacos, los burritos, las enchiladas? Sí. Pues, obviamente todo lo, lo picante, el chile como lo más conocido y les gusta la comida mexicana. en general me encanta. mexicanos hay muchos restaurantes mexicanos, mí me Colombia A mí me encanta. A mí me encanta. A famosos mexicanos? Sí, sí. Pero, sí. Pero digamos que que hay un montón, entonces que hay un montón, de musicales. ¿Les gusta la música mexicana? Pachorrilla. Ah, ¿La música les gusta? Sí, sí, ¿Cuál es su cantante mexicano o cantante mexicana favorita? ¿Favorita? Molotov, fue muy bueno en su momento. ¿Molotov? dio un poco más clásico, sí, bien, con valle trayectoria que hace, ¿no? Después mucho de la música, la trayectoria que tiene. Yuri en su tiempo bien, también fue, se lo se lo se mucho. también, ah, sí, Y sobre más? ciudades de México, ¿cuáles ¿Sí, estarías visitar Bueno, pues todo el mundo idea de -M -M -m no ir a la Riviera Maya, a Tampulco, sí, Pero bueno, digamos que oh, también su arqueología también es muy importante, tanto ir a... Uh, ¿En el mayo? No, el Perú. el ah ok el En el el Perú. el el el sobre el el el pero en el tiempo en que estaba, por ejemplo, el Arquerecha Policampos, que era genial ese Arquero me encantaba, así. Sí, bueno, las águilas el, el sí, América, el médico, el en América de México, que es muy bueno. Siempre nos da, sí, pena, sí. nos da la pena, nos da la pena la libertad, pero, pero sí que sepa mucho la verdad. ¿Y ustedes creen que los mexicanos son iguales de chéveres claro, ¿Ustedes que ustedes, los colombianos, sí, sí. igual de ¿Cómo los ven mentalmente? Sí. Bueno, pero yo tengo entendido que pues, los mexicanos son gente muy agradable. Sí, están eh, están más, tenemos un amigo como que él pues, es por y, ser sí. y, y bueno, muy buena persona. No, bueno, yo creo que en el alugos, ellos también tenemos su corte más arriba, pero latinoamericanos todos tenemos como ese mismo corte, ya que somos como muy, no muy hilados a la gente. Ah, a la gente. estoy ah, última pregunta. Vocabulario mexicano. Que palabra? Palabra? ¿Qué conocen de palabras muy mexicanas? <risa> en es que la... Sí, en el tiempo en el que las nuevas mexicanas eso. Eso me gusta que, que, que la a todo el mundo hablando de gente como no manches, sí, güey, sí. no, no manos creo que más se de escucha el o que sí, cuenta de Chile, que chile, el chido, que chile, sí, el chili, está el chile, pero me merece mucho entonces. Ok, no ustedes, un saludo para los sí, mexicanos. Ok, muy buenas tardes, ¿cómo se llama? Daniel, ah listo. Daniel, entonces vamos a hablar sobre México primero en el mapa del mundo. Después encontrar el país de México. Claro que sí. A ver, aquí está México. Muy bien, Debajo México. De ¿Sabe cuál es eh, la capital de México? No ah, me acuerdo. Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Eh, ¿Sabe allá qué moneda usa en México? Creo que el peso. El peso mexicano, muy bien. Listo. Eh, ¿Qué sabe México? ¿Qué piensa primero con el que escucha México? Playas. Las playas Sí, sí claro, vacaciones, Panfú. Sí, panfú. ¿Qué más? comía caliente sí. Tacos, bueno, caliente no, picante Picante, sí. eh, Tacos, burritos sí. ¿Te gusta la, la comida mexicana? Sí Sí, en general, sí ah, okay. eh, ¿Sabe famosos mexicanos en el mundo? Hay famosos, sí, claro, pero no recuerdo ¿No? ¿Ahora mismo no? El que canta estos celos, me hace daño, me lo que sé. Pero música poco. ¿No? Bueno, igual no se canta tampoco poco. Vicente Fernández, por ¿Ese? ejemplo. Sí, sí. o Julieta Venegas, ¿cierto? ¿sí? Hay bastante. ¿Eh, ¿Sabe de fútbol mexicano también o no? Mexicano. no, fútbol no le gusta tanto? Ah, ok. ¿Eh, ¿Usted piensa que los colombianos y mexicanos son iguales de amables? o ¿Cómo, pero dice que, ¿cómo le parece a la gente mexicana? ¿Muy me parecida a la colombiana? Muy diferente. Me parece que los mexicanos tienen más... Como que son más familiares, más tradicionales que ¿Sí? colombianos. Más tradicionales, la... pero en amabilidad me parece que somos parecidos. Sí, y en tradición, como que la familia mexicana es más reunida. Sí, o, ¿son más religiosos que acá o? Sí, son más religiosos. Sí, sí más religiosos. Con ah. una familia mexicana es más las reuniones familiares y toda de esa cuestión. Antes, con una familia colombiana es más de salir a hacer cosas y no de quedarse en la casa o visitar a la familia ah, sí. a menos de que se haya pueblos como por los alrededores de Neiva o saliendo acá de Bogotá ya ahí son más tradicionales ah, ya veo. Y si tuvieras que ir a México, ¿a qué ciudad irías? o ¿a qué parte más o menos de México irías? Sí, a Cancún. ¿La playa? Sí. La fiesta. <risa> y sí conoce licores de México para tomar? o eh, uy, No, Hace poco me comentaron y por uno, pero ya no. Pero no. ¿No? Y en cuanto a los bailes, ¿te parece que allá bailan lo mismo que en Colombia o...? No, para nada. Ellos bailan salón. que les llaman? Salón sí. y rumba. Sí. Pero aquí es más que todo como merengue y salsa y allá no se ve tanto eso. Ah, listo. Última pregunta. ¿Sabes expresiones mexicanas, palabras mexicanas, muy mexicanas? No, pues una palabra. Mande. Cuando sí. No entendieron absolutamente nada sí. le repitan O bueno, también Ustedes bueno, sí. o sea, son como las principales Sí, o okay, qué padre, qué chido ah. No manches güey, ¿cierto? ¿no? Sí Ah listo, te le agradezco mucho por esto sí. Gracias, Gracias. Hasta, luego. Hasta, luego. hasta luego Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, okay. ¿Cuántos años tienes? 12 años, ah bueno, tenemos una candidata muy joven Ok, vamos a hablar de un país que se llama México Listo, primero en el mapa del mundo, no sé si eres buena en geografía, encontrar el lindo país de México, en todos esos países, si lo encuentro ¿O? Eh, o.. difícil de verlo. Eh, no lo no sé. ¿No? Está aquí, mira. México. ¿Y dónde está Colombia? Eh, esto, esto. Aquí, muy bien. Ah, listo, entonces cuando escuchas México, ¿en qué piensas de una vez? Sí. ¿qué te hace? pensar México? ¿Te gusta mucho la cultura? Ya, ya, yo quiero ir a México ¿Sí? porque te gusta, digamos, la comida en los paisajes. Yo... Sí, ¿te gusta la comida en los paisajes? Ah, listo. ¿Sabes cuál es la capital de México? Eh... no ¿Sabes de comida mexicana? ¿Que te gustan platos que te gustan? Eh... Puedes hablar un poquito más de la perma porque a veces eh... no se escucha bien. Sí, conozco, pero no lo he probado. ¿No? ¿Nunca has probado, has probado un taco? Uh, o no. ¿Un burrito, no? Ah, bueno. ¿Y conoces famosos mexicanos, no? Y en cuanto a la música mexicana, te gustan algunos cantantes de México. No, no sé, no sé cuál es la música. No, casi no escuchas música mexicana. Ah, ok. Y si tuvieras que viajar a México, a qué ciudad irías o qué lado irías más a la capital o Cancún. Sí, te gusta mucho la playa llega yeah? Acapulco. Acapulco. Ah, sí. ¿Y tienes amigos mexicanos aquí en Colombia? No. ¿No? ¿Y cómo te parece la gente mexicana cuando ves telenovelas? O si hablaste con mexicanos, ¿te parecen amables? ¿Te parecen como los colombianos así de chéveres? ¿O cómo te parecen? Sí, parece sí. hablan. Sí, mucho sobre su país y todo. Ah, listo. ¿Y bailes mexicanos conoces algunos o no? ¿Y sabes cuál es la moneda en México? Los pesos mexicanos. ¿Y fútbol, te gusta el fútbol? Sí, ¿te gusta el fútbol mexicano? ¿Conoces algunos futbolistas muy famosos? ¿No? ¿O clubes de allá, no? no? ¿Y sabes palabras mexicanas que usan mucho en México? ¿Cuál? neta. Sí, qué chido. sí, sí, son chistas esas palabras, ¿cierto? Alice, ah, te agradezco mucho, entonces puedes agradecer eh, al canal por mirarte, diles hola. hola. Bueno, hasta luego, entonces, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Julián. Julián, entonces Julián me acaba de decir que conoce el canal de Rich en francés, ¿cierto? Sí, bueno, es la primera persona que interroga sí. que conoce el canal. ¿eh? Sí. Entonces vamos a hablar de México, Julián. Eh, primero me puedes encontrar en este mapa ¿Dónde está el país de México? Aquí, ¿cierto? Sí, entonces ¿qué se le ocurre primero pensando en México? México, eh, guacamole A ah, la comida, el guacamole. guacamole Tacos, eh, mariachis Mariachis, sí. eh, Telenovelas ah, sí. ah, listo, ¿sabes cuál es la capital de México? Eh, Ciudad de México Sí. ¿La población se ve más o menos? 80 no ah, mucho más. Oh, 120, 130. 130. Eh, ¿La moneda de allá? El peso. El peso, eh, el peso mexicano. Muy bien. Ah, si tuviera que ir a México, ¿a qué ciudad iría más o menos? por eh... qué parte? No, a Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí, sí, sí. A la capital, sí yo fui, es muy bueno. Te recomiendo. Ah, listo. Eh, aparte de guacamole, ¿qué más conoces la comida mexicana? Eh, los tacos. Eh, mejor molido, me Enchiladas. ¿eso? eso. Es comido, porque me está, está un poco de hambre <risa> Y a uh, qué más te quería decir Los mexicanos, ¿tú crees que son iguales de bacanos que ustedes los colombianos? Un poco menos, un poco más ¿O que te, mentalmente, cómo los imaginas? Son acogedores, muy serios, muy, no sé sí, sí, son chéveres, son bacanos ¿Sí, son... bacanitos. Sí, son bacanos Aquí somos, de pronto, un poco más extrovertidos, pero ellos son Mira que son un más locos, que más locas. No, no, sí, sí. sí. Eh, otra pregunta, los famosos eh, mexicanos, me acuerdo, no, mexicanos, ¿cuál conoces? Eh, Café de Ah, sí, Miguel. Yo pensé que todos los colombianos iban a decir que conocen al ¿no? ti cantan. Ay, mi amor, ¿cuál es tu o oh, esto se los me hace Ah, un... claro, eh, Vicente. Sí. antes sí. era muy de moda, ya han pasado un poco, pero me acuerdo hace cinco años que todo el mundo conocía con en las calles de Colombia. Sí, sí, sí. Y claro, ¿de dónde si ¿Saben mexicanas y yo? Uy, pero encantan en este hombre. <risa> sí. Uh, y a, a, a propósito de las mujeres mexicanas, ¿las ves lindas, gafitas? Ah, uh, sí, pero... No están mal, pero creo que las colombianas son como sí. mejores. que son lindas, sí. <risa> sí. sí. <risa> Ah, listo. Eh, bailes mexicanos, ¿tú crees que haya que muy diferente? ¿Cómo se llama? El tapatío ¿no? El tamativo. Sí, no lo he escuchado, pero. Y el norteño, el norteño es el eh, ah, sí, <ríe> ah, sì, que es que Ah, sí, es que Ah, listo. Eh, Otra pregunta. Eh, te voy a bueno, los bailes te acabo de decir, no, no, ah, Bueno, eh, dichos mexicanos, palabras mexicanas, ¿conoces algunas? Órale, eh mames, wey. <risa> Y todas las de Amores Perros, Amores Perros. Uy, ¿Sí? De esa película, pues... Ay, bueno, ya sí. no lo he visto. Amores Perros mexicanos, sí. Como sí, y sí, me acordé de Diffo. Diffo, o sea, Sí, Diffo, no, no muchos no. Sí, tienen mucho dichos los mexicanos. Los mexicanos. Eh, bueno, ya. Creo que no hay más preguntas sobre México, entonces, muchas gracias. Vale, gracias. Y bueno, pues dicen decir, hasta luego. Era el último del video. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!